Lul, una darbe de Blue Dul todos sos. Luego de Coca-Cola. Era hora de hacer justicia y mirar hacia el otro laral. Afortunadamente en el mundo de las gaseosas es muy fácil saber cuál es cuál. Pepsi fue fundada hace más de un año. Su inventor se llamó Gerald Pops. Sabe mejor por ser más... La gente tendrá sus opiniones. ¿tienes? Y esa es otra cosa. Aquí, ahora, vamos a hablar de esas esas, horrorosas, esas inenarrables es situaciones ¿tienes? en que lo impensable pasó con una Pepsi. -pe Prepárate muy bien para un modo -mo perturbador de bilis, náusea y náusea, porque estas son las cosas más encontradas en bebidas de Pepsi. Número 6 oh, Ocurrió no, sí, en que la <re ciudad de Córdoba, Argentina. Un pobre cordobés compró una botella de Pepsi solo para abrirla y sentir. Luego de beber varios sorbos, sorbos, hay que añadir. Que adentro flotaba un objeto plástico. Asustado, vació el recipiente sobre un plato y cuando entonces pudo echar un buen vistazo, so se dio cuenta que aquello era aquello, un paquete de gel con lubricante. Ah... El tipo supo inmediatamente que eso explicaba el sabor citante. Llevó el caso a la justicia pidiendo más de dos dólares. Pero las pericias demostraron que la planta embotelladora no cumplía con los requisitos de calidad. Por lo que sospecharon que quien hizo esto fue un empleado. El sujeto ganó la demanda. Número 9. Esto ocurrió en un estado... Imagínate la sorpresa de un pobre hombre que, al abrir su botella, al vertirla sobre los ojos... Se dio cuenta de que varias partículas bajaban surfeando en la cascada burbujeante. Segundos después, ve acá de color azul dentro de su vaso. No se sabe qué es peor, el hecho de que estuviera ahí o de que siguieran viva. ¡Cállate! Con horror, el sujeto aseguró a las autoridades que la botella estaba cagada, que la culpa había sido de tu hermana. Sean, es un joven estadounidense, quien en el año 2003, decidió utilizar YouTube para registrar lo que encontró dentro de una lata de Pepsi En el título, él lo describe como un gusano Pero en los comentarios lo corrigen Es un gusano Y está borracho. Número 4 Ocurrió en el estado de la Florida un señor que compró una lata de Pepsi Light. El pobre hombre tomó varios sos y entonces sintió que se tragaba algo grande y suelto. El tipo se asustó, pero alcanzó, lo cual resultó ser la cabeza de la chica Pepsi. Número 3. Es a partir de este puesto que el top se empieza a poner Me ruido. Y desde el punto de vista de Pepsi, Pepsi, de Pepsi como compañía, de Pepsi es realmente lamentable que esto le haya ocurrido a un fan de la de Pepsi. El señor Joseph Halby compró su lata diaria de Pepsi. Cuando ingirió el primer trago, se llevó, en este orden, un susto seguido de reflejos nauseabundos que casi lo llevaron a vomitar. El motivo, se había tragado algo sólido que venía de adentro. Joseph tuvo la inteligencia de vertir la bebida poco a poco para ver si había algo más adentro que le diera la idea de qué se había tragado minutos antes. Resultó ser... La cabeza de... Encima. ¡Oh! Un objeto no identificado un oh, insectomífero deforme Pero otros Dicen que la textura no pertenece a la de uno Que quizá Es un diminuto mambo <risa> Número Oh, sí Ocurrió en el video de McDonald's Ocurrió en el video de McDonald's ...ocurrió en el video de McDonald's. Todos quienes conozcan esta saga de las... Queremos que para los nuevos... ...sea una mierda sorpresa. Volvió a ocurrir en la India. El país con la peor suerte del mundo... ...cuando se trata de Pepsi Cola. El señor Sharma compró su lata. El problema con cualquier... ...lal es que no puedes ver... ...qué mierda hay adentro. Tienes que confiar... Hacía mucho calor, así que el sujeto la vació en un vaso y bebió todo de un sas. Y entonces, entonces, cuando se dio tiempo a sí mismo de respirar y sentir el sabor de lo que acababa de ingerir, notó. Cierto dejo a una sustancia que le recordó el aroma del oro. Como hombre inteligente, el señor Sharma volteó la botella de Pepsi y comenzó a golpear la culata y lo, lo que cayó fue un echado. Este tipo llamó a las autoridades y se comunicó con cuanto autoridades pudo. A pesar de que Pepsi niega niega semejante cosa haya ocurrido, alegando que el señor Sharma lo todo, tuvieron que indemnizar al hombre con 20.000 rupias. Es decir, 20.000 rupias. Pobres indios.